Gracias, Amado. Gracias a Carolina. Gracias a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo. Un saludo especial para Pacheco, que siempre ve este programa. Y para toda la gente que, como siempre, ve este programa. Es el, el programa de mayor credibilidad que tiene la región. Quizás el país. Bueno. Miren, señores. Hay varios temas que tratar. Pero antes, yo quiero aclarar algo. A veces, uno se encuentra con situaciones eh, fruto del propio rol que, se, que uno desempeña en la vida. Los abogados a veces se encuentran con gente que los odian porque defienden a delincuentes o a posibles delincuentes o a gente inocente. Y entonces eso, fruto de, esa pro, de, ese, de, ese, de, esa, de la característica particular de ese trabajo, naturalmente, Provoca reacciones en, en una gran parte de la población. Por eso hay gente que dice, un, un abogado que defiende a un ladrón es un ladrón. Y nada más falso. Pero en eso no vamos a discutir. Igual que un médico que intenta salvar la vida de un ciudadano y lamentablemente no puede y se le muere. Entonces a veces hay mucha gente que dice, lo dejó morir. Difícilmente exista la, la intención de un médico en dejar que, un, que, que su paciente muera. Pero tampoco vamos a entrar en discusión de eso. Con relación... De manera particular, a veces hay gente que se molesta con la forma estridente, controversial de nuestra figura, no entendiendo que eso es parte precisamente de un rol. No, A veces no deslindan lo que se dice de la forma en que se dice. Y a veces eso me da pena. Lo aclaro por alguna gente que, que, que sufren eso y que naturalmente yo trato de explicárselo para que vean. A mí no me afecta en lo personal, a mi familia tampoco, porque están acostumbrados eh, a eso. Y además, entienden perfectamente lo que es el deslinde, la diferencia del de, eh, trabajo profesional de lo que tiene que ver con el trabajo comunicacional. que Aunque también es profesional, forma parte de un personaje que yo caracterizo, que yo personalizo acá. Entrando en detalle y volviendo al personaje, naturalmente, porque no puedo, esa formalidad en la televisión a mí no me gusta... Muéstrame ahí, por favor, máster, una fotografía de uno de los camiones de móvil soluciones que me envió mi amigo Willy Hierro. No debí decir el nombre de Willy, pero ya, ya, ya lo dije. Fue Willy que me lo envió, eh, impactado con este camión. Miren eso. ¿Cómo es posible que un pueblo como San Francisco de Macorís se dé el lujo de tener ese camión en la calle... Eso para que ustedes vean, señores, eh, la falta de organización y de planificación de los pueblos. ¿Eso es culpa de Siquio, No, porque él recibió eso de un contrato anterior. Ahora, lo que él puede hacer es de ahora en adelante, y atención, Siquio es un llamado. Lo que usted puede hacer es de ahora en adelante exigirle a esa compañía que esos camiones no están en condición de andar en la calle. Usted dirá, bueno, son camiones recolectores de basura, pero no tienen que estar en esa condición. Manténgame la foto para que la gente la vea. Yo me comprometo a partir de hoy a hacer un reportaje de eso, de los camiones, de la condición de los camiones y de, la, y, y de, y de cómo, eh, verdad, eh, si tienen freno, si no tienen freno, Yo le voy a pedir públicamente y se lo voy a hacer mediante una eh, solicitud ya formal a soluciones que me dé el registro, <risa> el registro, el último registro que la... Eh, la DGC le hizo esos camiones. Ustedes se acuerdan que antes, oigan esto, pueblo, lo que pasa es que la gente, como no te, como eso no es un, un caso morboso, la gente no está pendiente eso. Ustedes se acuerdan que antes te, tú tenías que hacer un proceso para que te dieran la revista de tu vehículo. Iba un inspector que no, que no, que no impresionaba nada tampoco, lo que hacía era que lo miraba. Pero bien, si tenía una luz que más no te la daban, tenía que ponerle la luz, eh, el freno. Porque en la República Dominicana no existe eso. Por ejemplo, tu carro, alguien te lo ha inspeccionado, Carolina, en algún momento, después que tú lo compraste. O sea, no. la autoridad te para, te dice, vamos a inspeccionar tu carro cada tres meses, cada seis meses. Tienes que pasármelo por aquí para yo revisar cómo dan no los frenos. ¿Qué es lo que se hace cuando este va? Eh, ¿Qué es lo que ha amado el mar? La, medita. la, la medita. Eso era antes, ya eso no se usa, se lo quitaron. Ah, pues yo no vuelto más, ¿no? Sí, no, eso no se usa ya. Tú, el tú, el tú, tú te te de la ver la tu micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Nadie supervisa esos camiones. Dirá y Soluciones: como a mí nadie me supervisa, eso no está prohibido. Bueno, pero la ley es clara. La ley, ¿verdad?, establece cómo deben estar los vehículos. ¿Cómo deben estar los vehículos? Entonces, nosotros como pueblo, atención, Siquio, el primer consejo gratis, me voy a convertir en eso gratuito, pero va a ser por aquí, no particular. Aunque hay una que te la quiero dar de manera particular, porque ¿verdad?, para que no se malinterprete. No, se la voy a hacer toda pública. Eh, yo soy transparente. El primer consejo. Tienes que exigirle a Móvil Soluciones que cambie la flotilla de camiones porque esos camiones no están en condición de estar en la calle. Entonces, dice, va, va a decir Móvil Soluciones con razón o no. ¿Verdad? Para dejarlo abierto. Eh, eh, bueno, es que no podemos comprar camiones nuevos porque el camino está malo. Eh, yo no voy a, a comprar una flotilla de camiones nuevos para meterlo en ese trayecto que, por cierto, de verdad, está muy malo. Entonces, Vamos a buscar la solución del trayecto. Una vez solucionado el trayecto, de la manera que sea, entonces, Móvil Soluciones se tiene que comprometer a cambiar la flotilla de, de camiones para que los camiones estén en óptimas condiciones para transitar. Recuerden un camión aquí que se le fue los frenos de, de, de esos recolectores de basura y se, y se le traía una casa. Por suerte no mató a nadie. Entonces, caramba, un pueblo que tenga un camión así en la calle, igual que unos camiones, cara, los lo caras sucias le dicen, que están en la calle, eh, a veces eso que eh, para eh, escombros y eso, hay camiones que no están en condición para estar en la calle y el pueblo tiene que poner orden, atención Siquio, inicia por ahí, porque si tú no inicias por ahí, no puedes exigirle al otro que tiene un tietico, que lo único que tiene es eso, que acondicione su vehículo para estar en la calle. Camiones sin puerta, la mayoría sin freno, eh, sin el bonete, que si chocan a alguien la, la, ¿cómo se llama? la hélice de, de la cuestión imagínense usted a alguien que, que lo choquen y esa hélice lo agarre es verdad eh, eh, sería eh, catastrófico pero bien vamos a comenzar por ahí Sikyo, el primer consejo que te doy la primera asesoría gratuita vamos a exigirle a Movil Soluciones que cambie la flotilla pero vamos a condicionar el camino eh, me van a entregar el contrato de Movil Soluciones para estudiarlo y luego hablar de eso aquí por otro lado miren una denuncia que nos, hace, que nos hace un amigo dominicano que está en Estados Unidos, por otro lado, muchachos, de que sus familiares vinieron de Estados Unidos el pasado fin de semana y fueron a un viaje a Río San Juan. Se fueron por aquí, por la Loma, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tenares. ¿A dónde se llega por ahí? Por eh, azul Sí, pero para, para cruzar a Río San Juan. A Gaspar Hernández por ahí. Y en varias ocasiones fueron detenidos por un grupo de policías eh, del G2, de militares, supuestamente. Y estos eh, los, les revisaban hasta, hasta el, eh, el color de, de la cartera y después le decían, no hay una ayudita, hay una cuestión, ¿ustedes qué usan de los verdes? Y hubo gente que vino aquí con ellos, incluso ciudadanos americanos, que vieron eso. Entonces tenemos que darle seguimiento a a esos retenes que hace la, el, el g que hace la policía, porque eso afecta la imagen de la República Dominicana, especialmente en el turismo. No podemos seguir permitiendo que los militares y los policías te, te pongan un reten y que revisen a la gente sin una orden. ¿Cómo es eso que tú vas a revisar mi vehículo si tú no tienes una orden ni un fiscal? ¿Y por qué? ¿Tú me estás persiguiendo a mí? ¿O hay una situación de, de, de, de, de orden de peligro nacional? ¿O se está buscando un delincuente? Que en ese caso sí se permite, ¿verdad?, eh, eh, pero tenemos que tratar de organizar eso y de vigilar lo que hacen nuestros militares y nuestros policías. Ojo, no le voy a cargar el lado de dado a la policía en sentido general. Esos son uno o dos o tres, o los que sean, que se prestan a eso, como en todas las instituciones del mundo, siempre habrá buenos y malos. Atención, a autoridades, vamos a ponerle atención a eso en el en el trayecto. Eh, Tenares, Gaspar Hernández, Río San Juan. Eran 2 Dones, del, ejército, ajá, del ejército del ejército nacional. para culminar con este comentario del día de hoy miren la corrupción yo voy a colocar unas imágenes que para, para mucha gente son muy duras, pero tenemos que hacerlo si de verdad queremos si de verdad queremos combatir la corrupción desde el fondo tenemos que arrancarle la cabeza a todo lo que huele a corrupción no solamente a los que son contrarios por eso yo he dicho que a los partidos políticos hay que darle dinero, hay que financiarlo Para que no le cojan dinero al narcotráfico ni a empresarios El Estado debe financiar los partidos políticos, pero hay que vigilarlo eh, PLD, y esto, eh, mira, tú, tú vas a gastar 500 millones de pesos Pero yo te voy a fiscalizar esos 500 millones de pesos Yo te lo voy a dar Y si alguien te aporta, me tiene que decir de dónde lo sacó Y cómo llegó a ti, como hacen en Estados, en Estados Unidos Sí, pero no lo hacen ¿Por qué? Porque hoy se está investigando. Oigan, investigando. No es culpable todavía, porque ese es el problema de la República Dominicana. Aquí acusan a una gente de algo, lo, lo, lo presentan en un medio de televisión y fuego. Estas es imágenes de Luis Abinader. La tengo, la, la mandé a la tabla. La tiene, muchachos, lo borraron. De Luis Abinader, que están en la tabla. Miren. Él no es culpable. Yo no puedo decir si él es, si él es narco o no lo es. Pero, ¿qué pasa? Luis Abinader, que hoy es presidente, cuando era candidato, era... Muy ha eh, o eran muy asiduos compañeros. Luis Abinader es culpable de algo. No, hasta ahora. Lo que sí hay que hacer es una investigación profunda de si la candidatura de Luis Abinader recibió o no dinero del narcotráfico. Para caerle atrás a Luis Abinader, no, para corregirlo a futuro. Porque okay, no es verdad que lo voy a investigar, ¿verdad? Eh, póngala todas las fotos que ustedes vean que es una secuencia Porque dicen, bueno, puede ser una fotografía Yo me puedo tomar una foto, eso es verdad Ustedes pueden tomar una foto con el que sea Y luego esa persona puede ser delincuente No, lo que pasa es que Luis Abinader estaba muy vinculado a Mickey López Incluso el, el helicóptero eh, En gran parte que se movía Luis Abinader Es el de Mickey López Entonces, todo eso es lo que tenemos que combatir Todo eso, pudiera ser que Luis Abinader no supiera Que ese, que ese señor era narcotraficante En el caso de que lo sea Porque hasta ahora no se ha demostrado que no lo supiera, que fueran amigos, lo que sea Pero el partido sí podía visualizar Y tú estos cuartos que tiene este hombre ¿Y de dónde? Y si tú me vas a aportar a mi campaña A mi partido Yo tengo que saber de dónde salen esos cuartos Ese dinero yo tengo que saber de dónde sale Para que podamos ...de una vez y por todas... Combatir, ...combatir la corrupción... ...en la República Dominicana... ...si no... ...olvídense que esto va a ser... El, la, el, ...el juego del gato y el ratón... ...cuando yo llego... ...te persigo a ti... ...cuando tú llegas me persigue a mí... ...así no vamos a pasar... ...100 años... ...y el pueblo embullado... ...como hacían en Roma... ...pan y circo... ...si se quiere combatir la corrupción... ...de verdad... ...hay que financiar a los partidos... ...hay que fiscalizar a los partidos... ...para que no reciban dinero... ...ni de empresarios... Ni del narco, ni de ningún sector interesado en ejercer poder después que está arriba, en, en bajar líneas. Y solo así, y solo así, podemos reducir la corrupción en la República Dominicana. Pero si no hay Bien. investigación, <coughs> olvídese. Bien. Que vamos a seguir igual. Muchas gracias, Yerja. Miren, eh...